¡Rápido! Deja un buen like en el vídeo si necesitas...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 Y es que parece ser, chicos, que aún teniendo todavía un gran mes por delante, ya tenemos una barbaridad de filtraciones que se están filtrando acerca de la nueva temporada. Y es que hay muchísimas pistas acerca de un gran evento nuevo de inundación que va a estar llegando al juego de Fortnite. Y tal y como estáis viendo en pantalla, los tres teasers que nos muestran cómo podría estar siendo la próxima temporada, nos muestran algo parecido a lo que nosotros llevamos diciendo muchísimo tiempo. Algo que también sabemos a ...acerca del Doomsday es que va a estar afectando a nuestra historia del tiempo del juego y tenemos una gran lista de filtraciones acerca de la nueva temporada y todo lo que va a llegar muy pronto al juego. Así que chicos en este vídeo no os esperéis que simplemente hablemos del evento de inundación porque eso ya está muy claro así que hablaremos de los nuevos puntos de interés del nuevo mapa y de las nuevas ubicaciones que han sido filtradas que van a llegar al juego. Así que aparte de todo eso también hablaremos de la skin secreta de la temporada número 3, de muchas cosas que se han filtrado y de nueva información que ha llegado a nuestras manos. ¿Estáis preparados para ver todo lo nuevo? Pues chicos os recomiendo que os quedéis justo hasta el final del vídeo para no perderos ningún detalle. Así que empezaremos por el tema de No Shoot Insurance, algo que ha aparecido en todos los edificios del juego de Fortnite y que mucha gente se está preguntando cuál es su significado, cuál es el uso que va a tener en la próxima temporada Así que chicos, un desastre natural Se acerca a nuestra isla Y eso significa que todo está cubierto Por algún tipo de seguro Y eso significa que no nos debemos preocupar porque el seguro de la casa cubre todos los daños. Algo parecido a lo que tuvimos en la temporada número 7 con el gran evento de hielo o por ejemplo con el evento de la temporada número 8, el volcán que estalló por los aires. Así que chicos, no sería la primera vez que un desastre natural afecta a nuestro mapa de Fortnite y acaba destruyéndolo por completo para que nuevas ubicaciones lleguen al mapa. Y es que el No Shred Insurance dentro de cada una de esas ubicaciones en el mapa significa que la compañía de las casas la compañía que realmente está cubriendo a todos los edificios que muestra en ese texto Está cubriendo por completo los gastos Del desastre que está a punto de llegar al juego Eso porque está ahí chicos Significa que eso va a tener algo que ver Con la historia del tiempo De esta nueva temporada Y eso de No Shoot Insurance la, la clave de eso es el paraguas en llamas Que aparece justo al lado Y es que parece que el gran evento de inundación Va a cubrir algunas de las casas Y los seguros de esas casas Van a estar protegiendo los edificios pero no todos los edificios del mapa... Tal y como veis en pantalla, alguien ha filtrado esto y es que parece ser que algunas de las partes del mapa tienen más probabilidades de ser inundadas que otras y algunas nos están mostrando cuáles son las partes del mapa que están aseguradas y cuáles son las partes del mapa que no tienen seguro alguno y probablemente desaparezcan para la próxima temporada. Así que chicos, a partir de ese mapa que os he mostrado y que también volvéis a ver ahora en pantalla, podéis haceros una idea de cómo podría estar cambiando el mapa para la próxima temporada. Y es que los números más grandes significan que tiene mayor probabilidad de ser asegurada esa zona por el seguro de las casas y las zonas que no tienen absolutamente ninguna casa asegurada probablemente acaben totalmente inundados por el nuevo proyecto para la temporada número 3 del juego con el evento de inundación del mapa. Y es que chicos preparaos porque el mapa de Fortnite va a cambiar drásticamente para la temporada número 3 y es que muchas de las ubicaciones... Podrían estar volviendo al juego tal y como las conocíamos en el anterior juego de Fortnite y es que chicos, quiero mostraros por qué el No Sweat Insurance, la marca esa de No Sweat Insurance, tiene tanto peso en este lugar. Y es que chicos, os voy a mostrar algo que tiene toda la lógica del mundo. Ver la imagen de No Sweat Insurance dentro del juego, porque justo al lado aparece, como bien os he dicho antes, el paraguas en llamas. Pues bien chicos, en todos y cada uno de los teasers mostrados para la próxima temporada número 3... Aparece el mismo logo del seguro de las casas justo abajo a la izquierda mostrándonos que el No Sweat Insurance tiene algo muy fuerte que va a ser protagonista para la próxima temporada. Y es que aparte de que Epic Games no ha confirmado por ninguna de sus fuentes que eso podría estar sucediendo dentro del juego, es algo inevitable el pensar que el evento de inundación va a llegar al juego muy pronto. Y es que desde aquí ahora mismo podemos prácticamente confirmarlo al 100% que el evento de esta nueva temporada va a ser el evento de inundación del mapa que tanto tiempo llevamos esperando. Muy probablemente no veamos ningún cambio en el mapa hasta que justo el gran evento final llegue a nuestro juego online. Es decir, hasta que el gran evento final de esta temporada no suceda dentro del juego, no veremos ningún cambio dentro del mapa, ni siquiera veremos algo nuevo en las ubicaciones de No Shred Insurance. Ya que Fortnite nos tiene acostumbrados a que primero suceda el evento y posteriormente los cambios lleguen al mapa. Como por ejemplo sucedió en el evento del robot contra el monstruo de Pico Polar. El robot no decidió coger la bola de energía para aprovecharla hasta el evento final del juego. Justo cuando nosotros pensábamos que esa bola de energía iba a ser protagonista parecía que no iba a tener ningún uso en ese evento hasta que el robot decidió cargarse esa bola potencial de energía para poder destrozar al monstruo de pico polar. Así que algo muy parecido podría estar sucediendo esta temporada con el evento de Doomsday, el evento del juicio final dentro del juego de Fortnite con los grandes búnkers de energía que han aparecido justo alrededor de la agencia. Búnkers de energía que podrían estar creando o bien una nueva bola de energía o bien una gran explosión en el mapa. Tal y como ya hemos visto en anteriores temporadas del juego lógicamente todos estos cambios lo empezaremos a ver en el tráiler cinemático de la próxima temporada número 3 cuando se ha filtrado, es decir cuando ese tráiler realmente sea lanzado a los archivos del juego y logremos verlo antes de que la temporada sea lanzada al juego, sabremos de qué va a tratar el gran evento final y cuáles van a ser esas consecuencias así que chicos si no queréis perderos nada de nada acerca de la nueva temporada os recomiendo que apoyéis al y os suscribáis si todavía no formáis parte de la familia Os recuerdo chicos que podéis dejar un buen like en el vídeo si os gusta Y comentarme debajo en la sección de los comentarios cuál es vuestra parte favorita Algo que también se ha vuelto muy importante desde hace muy pocos días Es la skin de Aquaman Parece ser que ha cogido mucho peso en las filtraciones del juego Y parece ser que la skin de Aquaman va a ser algo muy importante que llegará a la temporada número 3 del juego Así que chicos, ha sido confirmado Que vamos a tener dentro del juego de la temporada Número 3, diferentes skins, como por ejemplo La skin de la Ingeniera Una skin del Black Knight En versión femenina Y no chicos, no existe todavía dentro del juego Por más que queráis hacérmelo pensar La skin de la Dama Roja no es la skin Del Caballero Oscuro en versión femenina Hermanos, también vamos a tener una skin De Miausculos en Robot Vamos a tener la skin de Aquaman Y muchas skins nuevas Remasterizadas en en Esta nueva temporada Aparte de los paracaídas Que vamos a tener una opción para poder Customizar nuestros paracaídas Dentro del juego, nuevos modos de juego Aparte chicos, dentro de la nueva temporada Número 3 del juego, se ha filtrado Que la zona central del juego va a recibir El nombre de Plaza Y es que la agencia va a ser Conquistada por el equipo de Shadow Así que chicos muchos cambios se están acercando al mapa Y muy pronto los estaremos viendo en directo Así que chicos los filtradores de esta temporada número 3 Parece ser que Aquaman podría ser la skin secreta de la nueva temporada Y ya sabemos que el tema sobre todo de la próxima temporada Va a ser el agua Así que chicos qué mejor temporada Para meter la skin de Aquaman Después de meter una skin Oculta dentro del juego De Marvel Ahora podrían volver a colaborar Con DC Universe Para meter la skin de Aquaman Dentro del juego ¿Creéis chicos que El Tito Neox Está en lo cierto? ¿O que nos estamos equivocando Por completo? Quiero leeros a todos Y a cada uno de vosotros Debajo de la sección De los comentarios Y que me pongáis Vuestras teorías Acerca de la nueva temporada Si alguno de vosotros Acierta Os prometo chicos que os voy a sacar en un próximo vídeo Así que chicos ya sabéis que Aquaman proviene de Atlantis Atlantis podría ser una nueva ciudad submarina Dentro del juego de Fortnite, claramente para la próxima temporada del juego, contando que Aquaman tendría algo que ver con la historia del tiempo de la próxima temporada, Atlantis sería una de las nuevas ubicaciones del juego más importantes para el próximo mapa. Tal y como el yate se ha convertido en el yate de Deadpool, Atlantis podría estarse convirtiendo en una nueva ciudad del Capitán Aquaman. Algo que Deadpool ha hecho cambiar como por ejemplo el yate, la temática del juego también ha cambiado los airdrops incluso el ...el bus del Battle Royale, que nos indica que Aquaman no podría estar haciendo lo mismo para la próxima temporada. ¿Os gustaría eso? Y es que según algunas filtraciones dentro del juego, parece que el 31 de mayo de este mes... ...podría estar ocurriendo algo dentro del juego muy importante y quién sabe, podría ser el principio del evento de esta temporada... Ya que así está marcado dentro del juego propiamente Podéis ir a ver vosotros lo que estáis viendo en pantalla dentro de la ubicación del tiburón Así que chicos esto es todo por hoy Os he enseñado todas y cada una de las filtraciones y toda la información que probablemente llegaría al juego para la próxima temporada Y es que la skin de Aquaman se ha convertido en algo realmente muy muy importante Y chicos quiero que comprendáis que estamos tan seguros porque ha sido encontrada en los archivos del juego. Chicos, si os ha gustado el vídeo, reventadlo a likes. Y de la misma manera, podéis compartirlo con todos vuestros amigos. Y así hacéis que la Neox Army crezca poco a poco. Chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Código Mister De Neox en la tienda de Fortnite antes de comprar cualquier objeto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chicos, hasta mañana, hermanos. ¡Chao!